Eh, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Queremos darles la más cordial bienvenida a ese momento de, de encuentro, ese momento de un homenaje que queremos hacer a Pablo Hichert, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hermano, un socio fundador del DEI y que hoy cumple un mes de su, de su muerte. Entonces, como habíamos anunciado, parece que todo lo que realizamos en ese día, verdad, con de su muerte, que hicimos también un momento de ese de encuentro por Zoom con ex talleristas del DEI, parece que todo eso no, no fue suficiente para expresar nuestro cariño, nuestra gratitud a Pablo por, por ser la persona que, que ha sido, verdad, que ha dado tanto sentido realmente para para nuestra organización y para este conversatorio eh, lo están estamos organizando y participan varias eh, tres otras organizaciones aquí está presente eh, ribla que es la revista bíblica latinoamericana y todo el trabajo de lectura popular de la biblia que está representado a través de Elsa y, y Elsa va a estar hablando en nombre entonces de ese aporte de Pablo al trabajo de lectura popular de la Biblia en América Latina. Aquí está don Arnoldo Mora, que es socio fundador del DEI y que también va a contribuir, va a hablar desde ese lugar, desde los inicios del Departamento Ecuménico de Investigaciones y de la importancia del papel de... de, de del rol que tuvo Pablo Richard al inicio, a los inicios del DEI y que ha marcado toda su historia, o sea, ha marcado todo ese caminar del DEI. Y ahí luego se unió también Elsa y entonces vamos a ver que eh, vamos reconstruyendo esa historia. Y hay eh, dos otras organizaciones muy importantes en la vida de Pablo. Una es el Hogar de la Esperanza y ahí va a estar yaira eh, Bonilla que nos va a hablar de, de esas huellas que ha dejado Pablo en el hogar y que también que el hogar ha dejado en la vida de Pablo. Porque todas somos testigos de que Pablo pasó a ser otra persona a partir del momento que eh, se comprometió y estuvo ahí presente en el hogar. Eso transformó a Pablo. Y después entonces va a hablar también eh, Alejandro, que es del grupo Amerindia. Todos sabemos que desde el inicio Pablo ha tenido un papel muy importante en la animación de las comunidades eclesiales de base en toda América Latina y el Caribe. Entonces Alejandro va a hablarnos en nombre de Amerindia va a ser entonces ese que nos va a traer esos, esos, esas huellas de Pablo a través del trabajo con las comunidades eclesiales de base en América Latina y el Caribe y todo el trabajo también con la teología de liberación, que ha sido, son cosas que han marcado su vida. Y que nosotras y nosotros desde el DEI, pero también como personas, amigas, y amigos de, de Pablo, como algunos de nosotros, cristianos y cristianas, personas comprometidas con la transformación de, de la sociedad. Eh, a través de ese conversatorio, lo que queremos decir también es que, Pablo, que seguimos adelante, ¿verdad? En un momento tan duro en la vida de América Latina y del mundo, eh, seguimos adelante. Esa misión y esa vocación y ese amor y esa entrega y esa pasión de Pablo eh, nos anima ¿no? y nos desafía a seguir adelante en un momento que no podemos dar ni un paso atrás, que la realidad lo que pide más bien de nosotras y de nosotros es radicalizar en ese compromiso en favor eh, eh, a la par y junto de los más empobrecidos y también defendiendo eh, la, la, la vida en plenitud para toda y cualquier persona. Entonces, eh, muchas gracias por acompañarnos y gracias por apostar en ese espacio. Y queremos dar ahora la palabra a don Arnoldo Mora, como les decía. Nosotros aquí la presentación la queremos hacer, pero siempre poniendo mucho como referencia la relación de la persona con Pablo. Y don Arnoldo es socio fundador del DEI, bueno, también es filósofo, es una persona muy importante en la política nacional de Costa Rica. Pero aquí don Arnoldo nos va a hablar en nombre de los fundadores del DEI, de los inicios del DEI y de los socios del DEI. Muchas gracias, don Arnoldo, por aceptar y por acompañarnos en, esta, en este momento. Este es un gran placer y diríamos también un gran honor poder honrar delante de tan distinguidas eh, auditorías eh, la memoria eh, de una figura que trasciende nuestro país, que trasciende el país de origen, que trasciende el país, que trasciende la historia, digamos, por el tiempo. Una figura que... Es parte, digo yo, de la historia del cristianismo, del cristianismo básicamente contemporáneo, una nueva versión que ha surgido con la teología de la liberación. La teología de la liberación no es simplemente una teología, una, un, en el sentido europeo la palabra, que para mí es un sentido no que no proviene de las raíces bíblicas, semíticas, sino fundamentalmente que proviene del pensamiento griego. Toda la teología occidental nace con orígenes, con la escuela de Alejandría, y es fundamentalmente, como yo lo digo, lo digo un poco, no solo críticamente, sino también satíricamente, la teología occidental, es una lectura de la Biblia con los anteojos del filósofo de moda. El tiempo de, de origen es el neoplatonismo. Esto se ha ido cambiando a través de, del tiempo. La teología de la liberación no es simplemente una teología, sino que tiene una fundamentación epistemológica cualitativamente diferente, porque pase parte de la tesis número 11. De Marx sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo, ahora se trata de transformarlo. Eh, y eso es el cristianismo, el concepto de praxis. El concepto de praxis es muy diferente del concepto, por ejemplo, de la fe, que ha prevalizado en los últimos 500 años, el cristianismo occidental ha sido dominado fundamentalmente por el calvinismo. Juan Calvino es el que da la versión que da origen al capitalismo. Eh, y esa concepción es muy diferente. Por primera vez se habla de fe, se traduce, que para mí el término es equivocado, en primera tesaronicense, que es el documento más antiguo escrito que tenemos de... Él del Nuevo Testamento, o sea, lo que ahora llaman la Biblia Cristiana, es decir, la Biblia escrita en griego fue en el que del año 49, y que habla de pistis. Pistis tiene que ver con esperanza, no con fe. O sea, tiene que ver con la construcción del futuro, lo que llamamos la utopía. Y eso es precisamente lo que se elabora en el cristianismo de América Latina, que es el, el primer cristianismo hecho no desde arriba, Sino desde los marginados. Los otros que hablan ahora de la alteridad del otro. Un poco dulce es el que habla de eso. ¿Cómo surge el otro? Ya Europa y Occidente no está solo, Tiene un interlocutor. Y ese interlocutor se debe a Bartolomé de las Casas. Tienes el oprimido, el derrotado política y militarmente. Tiene una voz, una voz protagonista. Es el que construye, construye la historia. Walter Benjamin lo dice hoy más claramente. Si queremos saber quién es el portavoz y el protagonista de la historia, veamos al oprimido, al derrotado. Este es Walter Benjamin en su filosofía de la historia. Pues bien, eso es lo que desarrolla la así llamada teología de la liberación yo prefiero llamarla como un retorno a las fuentes, a los orígenes del cristianismo, desde el punto de vista de un nuevo sujeto. El, la teología no es un discurso teórico, eso es lo que llamo, no sé, un discurso teórico, no es el logos como palabra eh, abstracta, como pensamiento, en el sentido de platón sino como expresión de una conciencia de una metáfora, de una transformación interior y eso es lo que hace el cristianismo desde el momento en que es asumido por el por el oprimido que es el verdadero eh, el verdadero sujeto del cristianismo y eso es lo que trata de hacer paulo con lo que él llama la versión o la lectura Popular de la donde el término fundamental para mí es popular, popular no en el sentido comercial de la palabra que todo el mundo que es la moda porque popular se hizo el candidato que todo el mundo conoce, entonces es un candidato popular, un hombre popular o, o un jugador de deportivo popular no popular es, es en el sentido del pueblo. Cuando el pueblo asume la Biblia hay un nuevo lector un nuevo digamos que lector un nuevo sujeto que se incorpora si vemos la biblia como un acontecimiento salvífico entonces quien lo asume como protagonista de ese acontecimiento en el fermón no, francés acontecimiento lo asume como una vivencia erlennis en alemán lo, lo, lo vive dentro de sí mismo. Es por ende no solo ponerse los anteojos diferentes, los anteojos del oprimido, los anteojos del derrotado, los anteojos del humillado, los anteojos del pobre, aunque el término pobre no me gusta porque pobrecito, en este país sobre todo, la palabra pobrecito es la palabra más ofensiva. Cuando alguien no sirve para nada ni siquiera para ser tonto le dicen apobrecido. Pues ese término, yo prefiero aquí más bien o el empobrecido, que esa es otra palabra que sí me gusta, o el humillado. Ahora que estamos de, reviviendo el papel que juegan nuestros pueblos originarios, sobre todo a partir de Evo Morales, que esperemos se, se generalice, entonces entendemos mucho más lo que significa una lectura desde el pueblo, con los anteojos del pueblo, con la conciencia del pueblo, como el pueblo, como sujeto de la historia, significa. ¿Qué significa el mensaje salvífico? ¿Qué significa la presencia de Dios? Concretamente, ¿qué significa Jesús? Su mensaje, su evangelio, visto y asumido desde un sujeto histórico eso es el gran aporte teológico de Pablo. Porque desde el punto de vista de la sociopolítica, pues el gran aporte de Pablo es eh, la categoría de cristiandad. Distinguirla de la teocracia. La teocracia es cuando el clero, que por cierto, el clero no es, un, no es una creación de la Biblia. Y los sumos sacerdotes y eso llegan después del año mil después de que se funda el, el reino de Israel y sobre todo con la corte de Salomón los profetas no fueron sacerdotes los discípulos de Jesús Jesús no fue sacerdote en eso eh, Calvino tiene absolutamente toda la razón eh, sino que el, una lectura desde un punto de vista no no, no sacerdotal, no sagrada, sino al contrario, totalmente humana de esa presencia de Jesús como reino de los cielos, que viene a anunciar el reino de los cielos, que viene a construir un nuevo eh, época, un nuevo mundo, un nuevo mundo en el sentido temporal. El advenimiento de una del futuro, de lo que podríamos llamar eh, utopía en el sentido de la palabra eh, original, lo que no existe en ninguna parte, uy, ¿no? somos lugar, lo que no existe en ninguna parte, pero que debe existir, que nosotros comprendemos que cuando Jesús en eh, el evangelio Juan el último, cuando ya es un diálogo con, lo, con la versión gnóstica del cristianismo mediterráneo, eh, Jesús dice: el no busque el reino de los, de los cielos aquí o allá, está dentro de cada uno de nosotros, está dentro de nosotros. Pablo entonces lo que construye es el sujeto auténtico, el sujeto que anunció la figura más importante de la Biblia hebrea lo que llamábamos antes el Antiguo Testamento que es Isaías usted, El oprimido desde el empobrecido qué significa el mensaje qué significa el advenimiento del reino por qué porque desde la década de los ochenta ya Cristo no es Cristo no es rubio, no es occidental el 60 o más por ciento de los creyentes en Cristo viven en lo que antes se llamaba el tercer mundo. Ya Jesús se ha encarre, encarnado donde tenía que, donde siempre ha estado, ha estado en la carne, sarx en, en griego, carne en el sentido más físico de la palabra, del hambriento, del oprimido, del que hoy masivamente muere porque se le han negado las vacunas. Ese es, es para el cual el mensaje del evangelio, el, la nueva, nueva, nueva información, noticia nueva, significa evangelio, significa. Ese es el aporte desde el punto de vista de una epistemología de la teología que debemos a Pablo, y que debemos profundizar. No se trata de leer o generalizar, que todo el mundo conozca la Biblia, cosa que no, es un avance enorme que hizo Martín Lutero. Se trata de que ese mensaje caiga en manos de quien debía caer para el quien fue hecho y quien fue el que lo hizo que fue lo primero, que fue el torturado, que fue el que hoy está muriendo de coronavirus. Porque no tiene vacuna, Porque las grandes transnacionales, la Pfizer y todo eso, la Bayer, que eh, financió a Adolfo Hitler lo hacen entendido, No se lo dan a los pobres del mundo. Pero también los que están muriendo de hambre, cuando tenemos un desarrollo de la agricultura lo suficiente como para comer a todo el mundo. Es a estos que no tienen esperanza, a estos fuera de toda, de toda ley, de toda norma, aquellos que no son considerados humanos, porque la definición de hombre lo dan desde arriba. Es estos los verdaderos lectores de la vida. Es para ellos que la Biblia tiene sentido. La palabra eh, eh, como acontecimiento eh, visto Desde este punto de vista, la de una, el cristianismo no como una transformación eh, integral de una religión, sino como una religión de salvación, que es, sucede fundamentalmente a Pablo de Lázaro. Esa es la lectura que debemos fundamentalmente a Pablo eh, repito y ya para, para terminar, para cerrar esta reflexión de homenaje a Pablo por su enorme, gigantesco aporte, como les digo, a la historia del cristianismo fundamentalmente un cristianismo no occidental y si queremos decirlo más exactamente, como un cristianismo anti-occidental la teología Europea el gnóstica cree que compensar a Cristo, Cristo es maravilloso, no es fracaso, no es pistis en el sentido de esperanza de Pablo. El que se lo Ese es lo que debemos y lo otro, desde el punto de vista ya de la sociología de la sociología de la religión, la categoría. De cristiandad como distinta a la teocracia. Teocracia es cuando la decía el clero, y por cierto, el clero es invento de los civiles, no proviene de la, vida. Eh, el, la Cuando Cuando el clero se convierte en partido político, fuerte, eso pasó en la cristiandad a partir de las cruzadas. Y las cruzadas sirven de modelo del cristianismo para dominar y esclavizar y someter a colonias. A colonias el mundo occidental a todo el resto. Con espíritu de cruzadas vinieron los españoles, con espíritu de cruzadas fueron el Mayflower a los Estados Unidos. Con el espíritu de cruzados, el occidente ha esclavizado África, eh, Europa, eh, la, Asia, la única región que no pudieron esclavizar es China. Hoy el gran interlocutor del mundo entero. Eso es, eso es lo que debemos a grandes rasgos a Pablo. Ahora, Pablo fue con nosotros, fundado, digo con nosotros, porque cuando Hugo Alman vino a 76 en mi casa, Duque estaba presente ahí, vivo por primera vez la idea de fundar el país, una idea que él ya tenía desde Chile, porque él venía exiliado de Chile. O sea, Hugo Alman donde yo había un golpe de Estado, tenía que irse a otro país, hasta que por fin llegó aquí hagan uh, maravilloso, algún día tenemos que poner el nombre de en homenaje a uno. En mi casa y en el año, eso fue en el año 76, en el 78 llegó, llegó Pablo a Costa Rica por iniciativa de Javier Solís. Él me dijo, mira Arnoldo, tenemos que buscarle, es un gran teólogo, es una gran figura, es un honor para Costa Rica. Yo no sabía de, de, de Pablo. Entonces digo, ¿eh? Me lo dice, tiene que ser eh, yo había fundado la Escuela de Ciencias de la Religión en la Universidad Nacional. Querían hacer primero una, una cátedra de historia de las, de las religiones. Y yo lo transformé para hacer un cristianismo no confesional. Ser teólogo no es pertenecer a una iglesia, es ser portavoz de un mensaje inspirado en el evangelio. Eso fue lo que, eh, lo que, lo que, y entonces se incorporé a, a Pablo porque era que él tenía que trabajar, tenía que comer en este país, no simplemente que viniera aquí. El país ahí se funda, comienza a funcionar ya en el año 79, del 73 al 79. Hugo tiene que vender la idea en el mundo, conseguir que no lo apoye económicamente, buscar el lugar donde lo hicimos allá por el barrio Luján eh, cerca de la, a los pinos, después eh, no, eh, el lugar donde está ahora, eh, pues eh, la, era muy ambicioso eh, en el buen sentido de la palabra, tenía un, un, una, una concepción de utopía de, de, de ir siempre más lejos, entonces la fundación de, de editorial del la revista, etcétera. Hugo fue el presidente. Yo fui durante los diez primeros años el vicepresidente. Después, más adelante, sí, ya fue muchos años eh, fiscal. Eh, Duque fue el ejecutivo, el secretario ejecutivo que tiene ese ser. Hugo y yo, yo somos, y Paula, así somos, somos más intelectuales. Eh, ya lo práctico, ya uno no, no funciona igual. Eh, Duque jugó ese papel. Ese es lo que hizo que Pablo por fin se asentara en este pueblo. Y creo que ha vivido más años en Costa Rica que en Chile, o pues en ningún otro país. Entonces, es que nosotros lo consideramos como de la comunidad aquí, del, del cacerío del barrio, que es eh, este pequeño país. Pero no importa. Lo importante es que se irradió al mundo entero. En un momento en que el ley fue perseguido, nosotros eh, luchamos mucho por todo lo que era la solidaridad, cuando estallaban las guerras de guerrillas en los 70, hasta la policía intervenía, en fin. Entonces, las iglesias nos perseguían, por supuesto. Pero eso daba sentido a nuestra lucha. Y en medio de todo esto, Pablo fue el gran teólogo, el gran pensador que Hugo después se incorporó, Rahen Kramer también es gran pensador, politólogo, y yo un poco representaba fundamentalmente este país. No podía ser un de ahí que hablara de todo el mundo menos de aquí. Había que de alguna manera luchar para arraigar. Esto es un poco a grandes rasgos podría yo hablar horas y horas más de lo que ha significado y significa Richard en nuestras vidas, porque Richard no es solamente un capítulo glorioso de la historia del cristianismo universal, Richard, es también un momento feliz, providencial, diría yo, de la vida de cada uno de nosotros Eso este es lo que quería decir. Eh, muchas gracias, don Arnudo. Eh, agradecemos mucho... Tus palabras que ayudan a refrescar, a tener presente esta ese aporte tan importante de Pablo Rieser, esta ese aporte en este recuperar estos cristianismos originarios como eh, leemos también en sus escritos y podemos percibir en, en su propia vida, verdad, en la relación con en el DEI, con los talleristas y esa vocación profunda, esa vocación liberadora latinoamericana. Entonces queremos agradecer mucho eh, este, tus palabras, tus aportes y ayudar a tra traer este inicio del DEI. Para las personas que nos están acompañando, estamos realizando ese momento de, de recordatorio, de memoria de, de Pablo y aquí están participando eh, cuatro organizaciones, estamos... Eh, Está el Hogar de la Esperanza, está Merindia, está Ribla y está el DEI. Y ahora vamos a escuchar a Yaira Bonilla. Yaira es directora del Hogar de la Esperanza. Ese es el primer hogar en Centroamérica y es el segundo hogar en trabajar con personas con VIH. Eh, Yaira. Por favor, eh, muchas gracias por, por acompañarnos y sabemos el, el cariño grande que, que ustedes han tenido toda la vida, ¿verdad? Por, por Pablo y Pablo por ustedes. Así que gracias por estar aquí. Por supuesto, es un, es un placer ver a los amigos y, y hablar de Pablo. Hablar de, de esa persona tal cual, humilde, sencillo, de huellas absolutamente indelebles en una gran cantidad de aspectos de la vida y no solamente en la vida religiosa o espiritual, sino en esa maravilla de, de colonialidad que hizo Pablo con la Biblia para que llegara a todos, para que llegara a, al pueblo realmente a los de abajo. Mi saludo enorme a Gaby, hija, a Gavita, como le decimos nosotros, y a Gaby, la mamita que están aquí presentes, a quienes le queremos muchísimo. Hablar de Pablo, pensar que más de, por lo menos de mi parte, más de tres décadas de haberle conocido y haber estado intentando aprender, aprender mucho. Pero lo interesante quizá para nosotros como organización Humanitas de Costa Rica que tiene como parte de ellos al hogar de la esperanza y a la carpa, este dispositivo de escucha que fue para Pablo su centro de acción total y absoluta en los últimos 10 años. Saber que Pablo se vinculó con, con Humanitas de Costa Rica ya desde el 86, con aquella maravilla de los talleres bíblicos en los barrios del sur, ya desde entonces, hablando en lengua que entendíamos todos y no en lenguas, sino en una lengua que nos entendiéramos y que los barrios del sur pudieran acercarse a la Biblia con Éxodo, con cada uno de los evangelistas y ni qué decir con Apocalipsis, ¿verdad? De aquellas maravillas y de aquellas pasiones donde las personas se podían sentir tan cerca, en aquellas comunidades, en los barrios del sur, donde nos juntábamos por las noches a partir de las siete de la noche. Y él con aquella maravilla y con aquella eh, sencillez haciéndose entender y la gente eh, maravillada. ¿Cómo poder pasar después a grandes pasos eh, el haber podido compartir pluma con Pablo y con Orlando Navarro, que conoce a Pablo casualmente desde que llega a Costa Rica, porque va con uh, Javier Solís a recibir a Pablo Richard. Entonces es de mucho tiempo, de mucho tiempo atrás. Luego haber podido participar uh, en la Junta Directiva del DEI en varias, varios momentos, durante varios años. Pero lo más interesante es ahora eh, remitirnos a los últimos 10 años, quizá la última década, cuando Pablo eh, realmente se une a, al amor y al trabajo social real, total y absoluto, haciendo eh, esa cercanía al pueblo, haciéndolo a los más pobres, a los más desposeídos, a todas aquellas personas en condición de calle. Diez años que él dio a, a la carpa primera en América Latina y que tiene 17 años sin haber parado hasta ahorita que hemos tenido que atender desde el hogar de la esperanza de esta población por asuntos de pandemia. Pero siempre estuvo presente Pablo ahí con cada uno de ellos, los muchachos en la carpa en el centro de San José Atendiendo a aquellos borrachitos, orinados y posible malo, posiblemente malolientes, pero que era su gente. Y ahí era donde él realmente dejaba sus huellas con ellos. Desde las seis de la mañana, que llegaba siempre en punto, a compartir con todas estas personas, sin importarle en ningún momento de qué orientación sexual fueran. Fue muy interesante todo este periodo. Fue muy interesante que él pudiera entender que una trans tenía esa maravilla y como él decía, vamos, tienen que vivir su espiritualidad, tienen que ser eh, parte de toda esta belleza. Y tienes que también eh, comulgar porque la comunión es para todos, les decía Paula a toda nuestra población, a la que seguimos atendiendo todavía. Era tan lindo y era tan cercano a ellos, venga conmigo. Vamos a comulgar, la comunión es para el que peca, no es el para el que no tiene pecados. Y les decía, eso no tendría ningún sentido. En el hogar de la esperanza, llegar durante tantos años a sentarse con aquella maravilla y aquella belleza de querer escuchar y aprender cada vez más. Saber que para los 40 años de sacerdocio, él dijera que para nosotras es una frase igual que sus huellas, indeleble, y dijera que la carpa era su parroquia y que el hogar de la esperanza era su altar, fue para nosotros la máxima. Siempre estuvo allí. Nunca quiso ser parte de la plantilla del equipo. Nunca. Le ofrecimos en varios momentos que fuera parte del equipo interdisciplinario y él dijo, lo soy, pero única y exclusivamente como voluntario, no de otra manera. De otra manera no lo voy a aceptar. Entonces era muy lindo para muchos lugares, muy conocido Pablo en América Latina, que nosotros tuviéramos el gran honor de poder contar con Pablo, con su sapiencia, con su amor, con su dedicación, con las personas de calle, las personas VIH, ofreciendo su oído, o como en el caso de la carpa, desde el bajo umbral, pero siempre allí, siempre presente, y siempre defendiendo al pobre a capa y espada. A él no le importaba con quién tenía que pelearse, o a quién tenía que chinear, o a quién tenía que taparle cosas, también tenía toda esa maravilla. con tai, de cuidar a todos sus hijos, como decía él, son mis hijos, son mis hijas, todos ellos. Fue muy interesante poder estar con él en las, en las eucaristías, en el hogar de la esperanza, tal cual las quisiera hacer, de la forma más liberadora que él hacía. Y las últimas que hizo la, hizo, la última la hizo en abril reciente, y la anterior la hizo en marzo, estamos hablando de hace muy poco tiempo. En el hogar siempre ha sido Pablito. Para todos los muchachos, Pablito. Era tal el amor que decirle Padre Pablo era demasiado serio. Pero a él le gustaba mucho más que le dijeran Pablito. Ver toda esa, todas esas huellas que él dejó impresas, sobre todo en los muchachos, el amor que le tienen. Si ustedes hubieran podido participar como lo hizo Gaby, hija, y y Gaby, esposa, en el hogar, en, en el momento que hicimos la partida de él con, con Pablo presente con sus cenizas. De verdad, Pablo estaba presente. En el hogar se sentía la absoluta presencia. Sus pasos, su voz estaba con nosotros en ese momento. Y, y a la fecha, él está ahí. ¿Por qué? Porque el hogar fue su espacio donde él nada más... Nos decía, lo íbamos y lo recogíamos y luego lo íbamos a dejar, cualquiera de nosotros. Incluso, entre las cosas más maravillosas, como decía él, Lucky trans, era su lazarillo. ¿Cómo llegar a un nivel tan maravilloso donde Pablo pudo haber entendido tan bien y amar tanto a la diversidad con el respeto absoluto? ¿Cómo llegó después de mucho tiempo a entender toda esta población? A darse cuenta que como cualquier cristiano, como cualquier sujeto, también podía ser un excelente cristiano. Él, todas las reflexiones, los espacios que tenía en el hogar y que tenía en la carpa, eran de él. Y nunca escatimábamos, ni él escatimaba tiempo, ni espacio para estar con ellos. Creemos que tuvimos la gran dicha de verdad fue un regalo de Dios. Haberlo acompañado, sí, durante las últimas décadas, pero con mucho más razón al final, eh, en el atardecer de la vida. Qué lindo haber estado con él, haberlo chiñado llevarlo, escucharlo, escuchar tantas maravillosas historias, hacer repasos de la vida en Costa Rica, hacer repasos de la historia en Europa, de todo lo sucedido en Chile. ¿Cómo no agradecer a Dios haber tenido esa grandísima oportunidad y que no solo lo escucháramos nosotros, amigos, con algún nivel de estudio que tengamos, sino que también todo eso lo compartiera con la gente a quien él realmente amaba, los de abajo, los que no son escuchados, muchos que no tienen nombre, y para él todos tenían un espacio en su corazón y a ellos, a ellos era a quien él se dirigía. Hablar de huellas, hablar de toda la maravilla, de ver la realidad de Pablo, el actor absoluto dentro de la dinámica social. ¡Qué increíble! ¿Cómo mirar que hacia el final de su vida incluso hizo que la iglesia católica tuviera que estar presente, tener que estar allí y darle su saludo y su abrazo. Ese era Pablo. Ese seguirá siendo Pablo. Él calladito como hormiguita. Pero esas huellas, esas son indelebles. De verdad que al final y terminó haciendo Pablo lo que quería y cómo quería. Estuvo allí presente, con la gente que lo amamos, con toda su familia. Ahí se despidieron sus hijos, al lado de su esposa. Eso es real. Ese era Pablo. El que nunca le tuvo temor a nada, pero sin embargo, tan respetuoso, tan él, tan lindo, tan sencillo, pero esa, esa grandiosidad de persona creo que que nos deja realmente una enseñanza. A nosotros los que de repente quedamos por acá. ¿Quién era Pablo? Tan famoso, pero quien lo viera tan sencillo. A veces hasta de poco hablar, a veces de bromas simpáticas. Le fascinaba las cosas dulces, así como era su corazón. Aunque no pudiera comer muchos postres, le encantaba que en el hogar le hicieran cositas dulces. Aunque lo teníamos con medida. Pero ese era él. Ese era él. ¿Qué más hablar? Uno podría hablar miles de cosas, miles de anécdotas que se agolpan en la memoria, y en el corazón, en el alma. Porque él es para mí y seguirá siendo un ser realmente espectacular. Esas huellas, el haber estado allí con los pobres en el centro de San José. Defendiéndolo de muchos otros cristianos y curas hasta de los alrededores. Nunca tuvo él reparo para hacerlo. Y todo porque era su amor. Realmente, él hizo de ese último, por lo menos el último libro que escribió para el Hogar de la Esperanza, en el cual tuvimos la oportunidad de participar, Ellos y Ellas Hablan, realmente él logró que la gente de la calle hablara y que tuviera oídos a través de un libro que él que él quería que se hiciera porque él quería que quedara plasmado lo que ellos sentían y lo que ellos vivían lo que ellos pensaban con respecto a la biblia a jesús a dios pero les daba el espacio para que ellos pudieran reflexionar y nos decía pablo entonces cuánto aprendo ¿Cuánto me enseñan? Por eso no me puedo dar el lujo de no estar aquí con ellos. Entonces, de repente, eso es lo que nos queda. Muy felices al hogar de la esperanza Orlando, que lo conoció desde el primer momento que llegó a Costa Rica. Yo que le conocía ya por el 85. Caramba, y saber que nos acompañó de la forma más hermosa en este trabajo social con personas VIH, de las cuales aún muchas no son entendidas, pero que él estuviera allí absolutamente matriculado, de verdad que es un regalo de la vida. Agradecemos profundamente a Pablo. Agradecemos profundamente, profundamente a Gaby, que tantas veces nos, nos llamaba también para que coordinar las idas y venidas de, de Pablito. Y así lo hicimos el último día, coordinamos con con Gaby hija y con Gaby madre que estuviera en el hogar ahí eh, tan lindo con las cenizas pero con nosotros eh, con toda su gente con realmente realmente estuvo ahí en su altar eh, poder hablar de Pablo sería inacabable eh, ahí estaremos siempre y, y él estará con nosotros Muchas gracias, Jaira, eh, y tus palabras y la experiencia realmente que han vivido, ¿verdad? Que han tenido con, con Pablo y las personas que pudimos, por lo menos al inicio de ese trabajo, eh, testimoniar también este, ese grande amor, esa grande pasión, eh, nos enseña ese rostro lindo de Pablo tan identificado con con la gente sencilla y cuando muchas de las cosas que tú decías eh, me recordaba también su presencia en el DEI, y que cuando la gente quería algo que, que sabíamos que no era posible lo que hacía era que corría y hablaba con Pablo, ¿verdad? Y ahí Pablo siempre era aquel corazón así grande que le, le prometía todo, le eh, eh, facilitaba ¿verdad? los procesos para la gente entonces siempre era también aquella esa persona muy, muy accesible, ¿verdad?, y, muy, y, y que la gente le tenía mucha confianza, mucho amor, mucho cariño, y esa oficina de Pablo era siempre un, un entra y sale de gente todo el tiempo durante, durante los talleres, porque estaba mucho ese papel también este, de acompañar, ese papel pastoral, ese papel de hermano, ¿verdad?, y en uno de, de los espacios que las personas estuvieron hablando de Pablo, de su experiencia, se destacaba mucho eso también, ¿no? Y ahí que se empieza a ver lo grande, lo mucho, ¿verdad? Que ha significado en la vida de personas que se estaban refugiando en Costa Rica, que llegaban para los talleres del DEI, pero con situaciones de persecución en sus países. Entonces, eh, toda esa, esa vida, ¿verdad? De entrega y de cuidado de, las, de la vida de las personas más marginadas, más empobrecidas, eh, yo creo que tu presencia y estas huellas que tú destacas de Pablo nos hacen recordar. Así que mucho, muchas gracias. Y bueno, también dar la bienvenida a Gabriela, madre, a Gabriela, hija. Estamos en ese espacio y estamos grabando esta, esta actividad. Queremos que eso quede, les vamos a enviar para que quede un recuerdo, como un recuerdo también para la familia. Y en su momento también terminando. Eh, que si quieren hacer uso de la palabra, entonces eh, más bien agradecemos mucho que estén aquí presentes con nosotras. Tenemos dos personas más, una que es Alejandro Ortiz. Alejandro es, es mexicano, teólogo, profesor y Alejandro va estar, está aquí representando a Merindia y Alejandro nos va a hablar un poco más de Amerindia, y del significado de Pablo eh, para, para Amerindia y para las comunidades eclesiales de base en, en América Latina y en el Caribe. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a, a ustedes eh, por, por brindar este espacio, por construir esta, esta red de testimonios sobre Pablo, que la verdad, pues, eh, es obvio, todo el mundo lo quería, ¿no? Todos todo los queríamos mucho, era una persona muy amorosa, este, se daba a querer, era tierno. Al final, sus últimas intervenciones en Amerindia en los congresos, pues era, pues con todo respeto, ¿verdad? Pero era el más tierno de todos los participantes y, y bueno, ¿no? Era, era lindo el, el Pablo. Y bueno, quiero hablar un poquito como en ese proceso y tratando de reflexionar el aporte de Pablo en un tiempo en que muchos y muchas eh, padres y madres, porque odio ese término de patriarcas, matriarcas y esas cosas, ¿no? Pero muchos padres y madres de la teología de la liberación eh, se nos están yendo, se fueron, ¿no? Crearon caminos, eh, crearon posibilidades, nos enseñaron a hacer congresos, encuentros, textos, ¿no? y pues muchos se, se nos están yendo, gente muy simbólica, muy importante en la caminata latinoamericana, y obviamente Pablo es uno de ellos, ¿no? Este, son tiempos, por decirlo así, de, de muerte de, de una generación, y de esperanza en que otras generaciones puedan dar y seguir creando, construyendo a partir de esta herencia de la teología de la liberación. Eh, yo quiero ubicar un poquito... Eh, de acuerdo a los tiempos, no, eh, eh, para darle también eh, tiempo a, a Elsa, que me da mucho gusto verla, la verdad, este, como, este, también mexicana, ¿verdad? Entonces, este, y gran amiga. Eh, el asunto es lo siguiente, no. Eh, eh, hace mucho tiempo, cuando yo tenía solamente 17 años, descubrí un texto de Pablo Richard que editaba del CEILA que también ahí trabajó bastante, no un texto sobre los procesos de independencia y los procesos de liberación en América Latina desde el ámbito religioso, una cosa bien interesante, y a mí me encantó como ese libro, Descubrir Otra Visión, etc. Y de pronto, bueno, eh, entré al contacto con, con la Teología de la Liberación y, y, y los cursos, porque también eran tiempos de las organizaciones de inspiración cristiana, ¿no? Yo trabajaba en el CAMP, Centro Antonio Montesinos, en México, y estudiaba ahí, pero existía el DEI, existía el CSEP, o CSEP, como los dicen ellos, existían así como muchas organizaciones que, como no había esta globalización y estas redes, eran, las, eran como núcleos que emanaba teología, reflexión, pensamiento, alternativa, ¿no? Eran otros momentos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo empecé a estudiar en el campo Teología de la Liberación... Y ahí empecé a descubrir los textos de Pablo, había que leer a Pablo, a Gustavo, a Sobrino y a Pablo, eran los cuatro jinetes, ¿no? Después, después en esa visión, pues también un poquito machista, empezaron muchos textos y otros textos posteriores, ¿no? Eh, pero ya empezamos a descubrir a, a Porcile, a Elsa, ¿no? A, a varias, ¿no? Que, a Ivonne, que, que empezaban a brindar otra perspectiva increíble, ¿no? Entonces... Eh, este gran aporte teórico que ya Arnoldo habló mucho del de, de aporte eh, teórico que, que daba Pablo, pues yo lo descubrí muy joven y claro, pues yo quería ir al day, no ser uno de los miles de extalleristas que cursaron, que se quedaron en esas eh, camas que han de tener los nombres como de toda América Latina. no Yo puse el mío, obviamente, ahí en la litera. Este, y todo lo que han de saber esas paredes, ¿no? Este, mi generación fuimos, eh, pues le quitábamos el sueño a Pablo, ¿no? En ese tiempo a Helio Gallardo, a Gingel Lamer, él nomás fumaba y enseñaba y no había problema, pero Pablo sí era un poquito más este, cercano a eso. Este, y agradecer, ¿no? Porque brindaban otra perspectiva, eh, fue esos cursos, nos enseñaron a ser latinoamericanos. O sea, esa noción del latinoamericano lo aprendes junto con el panameño de al lado, el colombiano, la colombiana, el ecuatoriano, y de pronto descubres que están haciendo cosas increíbles en sus países y te juras lealtad y amistad por siempre. Y después de los años van marcando y te encuentras uno a otro. Pero es esa generación que crearon esos lazos, ¿no? Y esa posibilidad, América Latina. Y su teología de liberación se debió a gente como Pablo, a gente, a instituciones como el DEI que crearon ese espíritu, ese ambiente, esa caminata liberadora, ¿no? Y después está claro que después también querías ir al Cecepi, ¿no? Y ver a Leonardo, el famoso, ¿no? Y, y después a no sé dónde, en fin. Eran, eran esos tiempos a donde Pablo pues era un referente. Yo... Eh, me invitaron, mi primer viaje internacional fue a Managua con otra organización, con el Centro Antonio Valdivieso, ¿se acuerdan? De Uriel Molina. Y entonces fui a dar ahí un curso y no sé qué tanto, eh, muy chavo. Y entonces tomé el ticabús para, para ver a Pablo e inscribirme. Eh, fui, llegué, me lo encontré de puro casualidad porque viajaba siempre. Me atendió muy bien, fue muy amable, me inscribió. Yo no sé si me escribió, pero se pues anotó mi nombre, ¿no? Pero pues ya, total. Y, este, y después me tuve que regresar en Orcabús, horrible el trayecto, pero eh, la, la cercanía, la hospitalidad de Pablo eh, siempre fue muy buena, fue, siempre fue un referente también en esto, ¿no? Cuando ya estuve en el de, de tallerista, me acuerdo mucho que hablaba conmigo en torno a tratar de comprender a sus hijos en ese tiempo pequeños y más adolescentes, me decía, tú que eres joven, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no entiendo? Pablo. Y ahí dialogábamos. Y lo que me quedaba claro es que Pablo los quería mucho, ¿no? O sea, había mucho amor. La última vez que vi a Pablo en Costa Rica, en Costa Rica, eh, en un encuentro en el DEI, me invitó a una feria de libro eh, del libro de Gaby, ¿no? Y, y estaba nervioso, estaba nervioso, le temblaban las manos, ¿no? Por sí, pero este, estaba nervioso por la presentación, me presentó a su hija el libro, pues, claro que lo tuvimos que comprar, ¿no? Pero este, era una, una persona muy cercana, muy amable, eh, cariñosa, se le veía, ¿no? Este, en fin, con la misma pasión que oficiaba una eucaristía con esa misma pasión eh, amaba a sus hijas a sus hijos ¿no? es, es increíble a mí eso me, me, me, me llena mucho de satisfacción para los teólogos que somos laicos y que tenemos una visión un poquito diferente a los que hacen un camino más eh, desde pues los votos etc no entonces pablo siempre ha sido un referente siempre amable eh, Pablo desde Amerindia, pues obviamente era de las figuras, eh, nos aportó mucho en los congresos, en los congresos grandes y en los congresos pequeños, porque había congresos regionales, y ahí estaba Pablo siempre hablando de la lectura popular de la Biblia, los pobres, etc. ¿no? Este, y, y la verdad es que había una pasión, o sea, no era Pablo dando una... atrás, era una pasión desbordada sobre temas y sobre cuestiones bíblicas que terminaban en lo mismo, ¿no? Amar a los pobres, eso era, el, el resumen era ese, ¿no? Amar a los pobres, claro, desde Hebreos, desde el Apocalipsis, desde Pablo, desde los Evangelios, ¿no? Y este, y bueno, sus, sus libros, este, bíblicos, eruditos, este, fuertes teóricamente. Pero también, como, como decía Yadi, este como muy cercanos, accesibles, se los podías dar algunos textos, unas partes, a la gente con quien trabajabas en comunidades, y los entendía, ¿no? Y decía sí, mira... Y entonces se volvía palabra compartida, eh, las fotocopias que tal siquiera yo sacaba para mis grupos, ¿no? Y entonces eso... Eso, eso es bien importante, porque así como podía dar clases muy elevadas o conferencias en los congresos de Amelindia, pues también sus textos y su misma presencia servía a comunidades, comunidades de base, comunidades de vida cristiana, comunidades a donde hubiera pobres o intermediación. ¿no? Pablo fue, fue para mí una persona muy, muy importante, Ahora sí, como en el matrimonio, ¿no? En las buenas y en las malas. En, en las buenas, en, esto, en este ejercicio profético de, de su saber, de su compartir, de su estar. Y en las malas, cuando pues, te toca ver cuando se enfermó, cuando yo acabo de escribir un texto en América India, que recuerdo mucho esa reunión, creo que fue en El Salvador, un aniversario de Monseñor Romero, algo así, y que me, se acerca a mí y me dice Alejandro. Este, bueno, me dijo, oye, yo te conozco, ¿cómo te llamas? Digo, pues, Alejandro. Y dice, sí, sí, ya empezamos a recordar. Y me empieza a decir que, que fue cuando perdió la memoria, pero que recordaba rostros, como aquel poema de Casaldáliga, ¿no? Pero no se acordaba de los nombres. Y entonces, este, pues, me dijo, ayúdame, y, y presentaba, y le decía, mira, ¿te acuerdas de tal? Y no... Me sabía casi la mayoría de los nombres de esta reunión y Pablo se los acordaba y hacía, ¿no? Pero también uno vivía angustiado, ¿no? Este, el último, uno de los congresos, pues ya Pablo también se ponía nervioso al final de las noches cuando, pues, este, pues, eh, pues estaba oscuro, se sentía inseguro, en fin, eh, duele verlo también a Pablo. Pero lo quiero recordar también así, no solamente sus luces, que son muchas, como ya lo dijeron, sino esta parte humana del dolor, de esa pasión, que no lo detuvo, o sea, no lo detuvo, ¿no? Y seguí escribiendo aunque le temblara la mano, ¿no? Entonces, a mí me parece formidable el último congreso virtual por la pandemia de Amerindia, Pablo estuvo ahí, y, y quería hablar, pero no le sabía apretar al botoncito del micrófono, y no había quien le ayudara, ¿no? Entonces, pues todos nos quedábamos así como, ¡ay, qué rabia! No, no poderle ayudar. Pero ahí estaba Pablo, ¿no? Pablo con su carita así, todo, ¿no? y Pero ahí estaba Pablo, y tal vez ese es el gran legado, una de las huellas, ¿no? Pablo estuvo, o sea, no, no fue incoherente, no fue de esos eruditos que dicen muchas cosas de los pobres, pero no está con ellos, sino Pablo siempre fue muy coherente con eso, aún en la enfermedad, aún en la oscuridad que vivió, ¿no? Y aún con sus dudas que se pasaban del lado eh, religioso y después al lado laical, y, no idas y venidas, en eso era un hombre libre, siempre ganaba el amor, ¿no? Por donde fuera. Entonces, eh, Pablo... Es, una, es un personaje, ¿no? Es un personaje. Y quiero ir cerrando mi, mi participación con, con uno de esos libros que descubrí en el CAM, eh, de esas primeras ediciones del DEI, que eran bastante malitas, de esos papeles así, horribles, ¿no? Pero pues que son un referente en la teología de la liberación. O sea, me imagino que en Amazon o en Mercado Libre han de valer más a las nuevas ediciones, ¿no? Pero este, eh, en esas ediciones yo leí la fuerza histórica de los pobres. No, no saben cómo me cambió, me, me tumbó, ¿no? Este, eh, porque lo decía muy claro, había que estar ahí y, y como qué es el tema, ¿no? Pero no solamente estar ahí, sino creer que vale la pena estar ahí. Por eso cuando estaba... Pues con, con estas comunidades que ya ya diabló, con estas personas, al último, en los últimos congresos siempre estaba emocionado, repartiendo su librito, ¿no? Y, y yo ahí en ese texto de Amelindia que les decía, eh, le rescato lo que él me escribió: me dice, este, te doy este libro para escuchar a los que nadie escucha, ¿no? Y me dice, ellos también tienen una fuerza histórica. ¡Uf! Terrible, ¿no? Fenomenal. Entonces yo creo que ese fue Pablo, ¿no? Pablo, el que decía esas frases, ¿no? O el que el problema, como me acuerdo de las clases de ley, que el problema de América Latina no era el ateísmo ni la secularización, sino la idolatría, ¿no? Entonces, este, la verdad es que fue un buen, buen profe, un buen maestro, creo que un buen papá, creo que también un buen compañero, un buen colega este afable amable cariñoso amoroso tierno y como todo con luces sombras límites equivocaciones no pero ahí estuvo y yo quiero dejar eso no que eh, Pablo estuvo ahí estuvo con este término heideggeriano no este del del saber estar que creo que eh, vale la pena no entonces yo quiero agradecer este espacio eh, agradecer a Medindia que me hayan dicho que hablara yo, porque podíamos ser como 300 que podíamos estar hablando y diciendo casi lo mismo, ¿no? Entonces, eh, agradecer y bueno, sí, son huellas son huellas no en la arena, sino son huellas en el corazón que nos marcan el testimonio de Pablo y la verdad este, muy agradecido eh, con su ser con su estar, con sus aportes pues... Muchas gracias. Y como él decía, ¿no? Como él decía en ese libro famoso del apocalipsis, este, resistir en la esperanza aún en tiempos apocalípticos, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Y, y nos alegra tanto que cada uno que habla es como que ir componiendo verdad y re, rehaciendo esta esa figura tan tan grande tan linda y tan con tantos con tantas facetas con tantas con to, tantos rostros diferentes en ese mismo rostro y eh, Alejandro que yo creo que nos hace recordar muy fuerte esa dimensión latinoamericana verdad de Pablo y, y del dei también que uno aprende a ser latinoamericanos realmente conviviendo con otros y con otras. Y yo creo que, que Pablo disfrutó mucho de, de, ese, de ese ser Latino, latinoamericano. Y, y, y muy centroamericano también, muy, muy, muy nuestro, ¿verdad? Y también esa, ese amor grande que tenía, ¿no? Y ese cariño. Y, y en ese momento, yo quisiera decirles algo que que me nace, ¿verdad?, del corazón, y escuchando a Alejandro, y me, me invoca también mucho eso, y es a todos ustedes, a Yaira y a don Arnoldo. Eh, los últimos tiempos, la relación del DEI con Pablo, del Pablo con el DEI, no fue muy fácil. La, el retiro de Pablo eh, fue, fue duro, fue duro para él, fue duro para, para el DEI, y, y los que estamos aquí, que participamos en ese momento, aquí está también Ubin, eh, sabemos que no fue fácil. Y aquí está la familia de Pablo, aquí está Gabriela, hija, está Gabriela, mamá. Y, y en eso, tú, ustedes, los que me conocen un poquito más, saben que... que yo no puedo de, dejar de decir también a las cosas y de, de cómo las la, la siento. Entonces yo quiero en ese momento hacer como que un, un reconocimiento si es un pedido de disculpas porque en las instituciones siempre, siempre uno puede buscar las mejores formas de hacer las cosas. Aunque yo no estuviera en esta, en esta decisión, pero yo sé que Pablo fue muy difícil para él. Y si hubiera, se si podría haber buscado quizá otra forma de hacerlo. Y estamos siempre dentro de eso, ¿verdad? De las limitaciones. Entonces, decir que lo que estamos haciendo ahora parte de lo más profundo, sincero agradecimiento. No es porque tenemos que hacerlo, no es porque eh, queremos quedar bien, nunca. No esa institución reconoce y más que institución son personas y ahora yo abría un poco el, el facebook para ver las personas que nos están acompañando pablo y el eh, pablo es más como decía don arnoldo es más que el de es la relación de él con esas personas que pasaron por ahí entonces decirles que que sí Estamos haciendo eso, reconociendo esa, esa, esa persona importante que ha sido para la institución, aunque en los últimos tiempos ha sido tan difícil esta, esta relación, también con relación a la familia, pero queremos decir que estamos agradecidas y que por eso estamos, eh, estamos organizando con esas otras instituciones, ese espacio. Y por eso también queremos agradecer a eh, Gabriela, hija, madre. Eh, como les decía, queremos regalarles eso. Lo estamos preparando, ese video, con otros videos de actividades de palo para entregar a ustedes. Sí, es muy duro, es muy difícil, pero eh, nuestro amor es sincero. Bueno, nos espera ahora Elsa, que nos va a compartir también desde el aporte de Pablo en, en ribla Y gracias Elsa por acompañarnos, gracias Alejandro. Eh, entonces vamos ahora a escuchar a Elsa. Okay. Bueno, muchas gracias este, Silvia. Eh, me ha encantado escucharlos a todos, eh, especialmente Yadira, que esa fase de Pablo, yo, pues él me contaba algo, pero no es lo mismo escucharla de, de parte de ti, ¿verdad? Alejandro, Arnoldo, eh, creo que han traído a Pablo aquí y siento que Pablo ahorita está presente aquí. Y qué bueno que Silvia habló de esta manera sobre las últimas relaciones del Rey para que esté... ¿Verdad? Este, eh, claro, ¿verdad? Que no, que, que, que hubo sus problemas. Y quisiera aprovechar también, me alegro que esté aquí Gaby, bueno, la otra Gaby, las dos Gaby, porque yo no pude participar cuando estuvieron en, el, en, en esta, en la misa, en la última. Yo recibí las fotos, más tarde yo estaba en Acapulco, en unas vacaciones y allá lejos, sin internet, pues fue muy difícil, pero eh, me mandaron, yo no sé quién me mandó, toda todo la grabación que tuvieron y fotos, y estuvo muy linda. Gaby y, y Gaby, un abrazo solidario para ustedes, yo sé que extrañan mucho a quien fue personaje tan importante por tantos años. Bueno, a mí Silvia... Me, llamó, me mandó un mensaje que si quería participar y, y aunque estoy de sabático y no he querido aceptar compromisos, este claro que sí lo iba a aceptar porque es de un gran amigo, eh, biblista, colega y entonces acepté. Me pidió que hablara de, de las huellas que ha dejado Pablo desde el punto de vista bíblico. Arnoldo habló más del punto de vista teológico y este... Eh, ideológico y su práctica después este Yadira habló de toda su su trabajo con su trabajo desde la base con todos estos sujetos que yo ya sabía un poco y, y bueno y Alejandro de Averindia me hicieron ver a Pablo en todas las reuniones eh, que estamos que, que participamos siempre no en el comité de redacción del documento final y, bueno, tan activo. Pero yo me voy a concentrar ahora en las huellas que dejó en la Biblia, ¿no? Pablo, bueno, eh, un teólogo de la liberación apasionado de la Biblia, y él mismo lo decía. Y así como lo decía, lo manifestaba tanto en sus obras escritas como en los miles de talleres bíblicos en los que participó. Porque sabemos, ¿verdad?, que Pablo junto con eh, los brasileños eh, Carlos Mesters y Milton Schwantes y el argentino croato y, y Jorge Pixley y otros fue uno de los más importantes propulsores del movimiento bíblico en América Latina, movimiento bíblico popular. Desde sus inicios allá por los 70s, ¿verdad? no solo promovió el movimiento bíblico, sino que lo acompañó siempre en sus diferentes fases. Primero cuando el movimiento bíblico estaba en pleno apogeo, ¿no? Durante las dictaduras militares. Y después, sobre todo en los ochentas, eh, con toda esa pasión de lo que muchos biblistas somos testigos y participantes en los talleres, en los cursos y en las conferencias, ¿no? Y hasta la fecha, cuando sigue el movimiento bíblico más sereno, él estado presente después de la recomposición del mundo bajo las nuevas coyunturas este y eh, en el hogar de la esperanza no también ahí compartiendo eh, la biblia un movimiento que se extiende bíblico popular que se extiende a todos estos sectores pablo eh, eh, formó parte de los fundadores de la revista de interpretación bíblica latinoamericana ribla y yo creo que nunca faltó ninguna de las asambleas verdad las asambleas donde se preparan los, los números de las revistas, ¿verdad? Solo en los últimos años, pero pues se entiende por la edad. Pero él estuvo siempre presente eh, y dejó muchas huellas en Ribla. En sus artículos, que no son pocos, si ustedes dan una mirada a toda la colección, vamos por el número 87, llegaremos al 90 pronto, ¿verdad? Hay muchísimos artículos de Pablo. En la organización de Ribla, en la orientación de la revista, porque él siempre fue insistente de, la que, de, de que la perspectiva era latinoamericana y de los pobres, ¿no? Porque muchos de que empezamos así, todos se fueron a la academia, hicieron sus doctorados y todo, ¿no? No olviden esta perspectiva, desde los pobres, los discriminados también, mujeres indígenas y afros. De hecho, la perspectiva de la diversidad sexual la asumió en los últimos años, como nos, nos corrobora este este Yadira, ¿no? En el Hogar de la Esperanza. Aquí vemos que Pablo, y queremos insistir en eso, fue un académico, un biblista de muchas lecturas, pero todos sus anales siempre fueron enriquecidos y orientados por las preguntas de las comunidades de base en las que participaban. Preguntas también de los movimientos populares, sociales, y de estudiantes de instituciones universitarias en las que trabajaban, como la UNA y el Seminario Bíblico, ¿no? que tenían eh, trabajo de base. Pablo mismo eh, lo especifica en uno de sus libros más conocidos o muy conocido, que es el Apocalipsis. Voy a citar sus palabras. Dice, el libro que aquí presentamos nació en dos ambientes distintos, pero convergentes. Un ambiente ha sido el estudio y la investigación científica del texto del Apocalipsis, de la literatura apocalíptica y de la bibliografía sobre el tema. Esta investigación la he realizado durante cinco años en el DEI, ¿no? porque él era muy serio en su trabajo, después con otros equipos, ¿verdad? Eh, estuvo dos semestres de sabático en Estados Unidos, él continuó, continuó trabajando, ¿verdad? Profundizando el tema, pero el espacio importante, que él considera un espacio importante, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en el espacio importante de nuestro trabajo bíblico, dice, ha sido la red latinoamericana de biblistas, ¿no? Y su trabajo común en la producción de ribla, la, red, la ribla, él mismo lo dice, ¿no? El otro ambiente, quizá el más importante en el cual fue naciendo este libro, han sido todos los talleres bíblicos con agentes de pastoral en América Latina y el Caribe, especialmente en América Central. Estos talleres han sido intensos de una semana y con un promedio de 80 personas por taller. He podido realizar varios talleres bíblicos sobre apocalipsis en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, México, Haití, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile. ¿no? Para que veamos, recordemos a ese Pablo siempre viajando, dando los cursos y talleres. Dice, los participantes en estos talleres han sido fundamentalmente campesinos e indígenas, líderes de las comunidades eclesiales de base y otros grupos afines. Entonces, aquí vemos un Pablo que es eh, uno que trabaja académicamente el texto bíblico, estudió, estudió pues en, en, uh, en el Instituto Bíblico Pontificio de Roma, también en la Sorbona y también... En Jerusalén, pero toda esa redivisión, él la, la la pasa a través, la filtra a través de todas su experiencia con el movimiento popular, con las comunidades eh, comunidades de base. Eh, bueno, yo me atrevo a decir que en las huellas bíblicas encontramos varios papas, ¿no? Yo voy a periodizar, que a él le gustaba periodizar también. Yo veo cinco papas. Eh, no muy diferentes en lo fundamental, ¿no? El, su optimismo, su compromiso y todo, pero sí en sus aportes y prácticas, ¿no? Por ejemplo, en el primer Pablo, encontramos al biblista militante chileno que respondía a su tiempo, el tiempo de las dictaduras. Yo tengo en mis manos uno de sus primeros libros que a mí me orientó muchísimo. Se corresponde a un libro producido a mitad de los años 70. Es un libro que, que pocos conocen, se llama... Cristianismo, lucha ideológica y racionalidad socialista. Y en este libro aparecen dos autores, pero en realidad era uno, Pablo Richard y Esteban Torres. El nombre Esteban Torres era un seudónimo debido a la represión que se vivía en aquellos tiempos en Chile. Entonces, la primera parte del libro es sobre la ideología y la racionalidad socialista, eh, y la segunda parte es sobre su relectura del éxito, ¿verdad?, que en ese tiempo era el libro privilegiado de lucha y resistencia a las dictaduras militares y a lo que llamábamos democracias restringidas. Y en la contraportada de, de este libro encontramos ya el Pablo que siempre conocimos, activista militante de la liberación, su entusiasmo que se observa en la esperanza siempre tan positivo, tan fuerte. Y su punto de partida en sus anales bíblicos, que es la de los pobres, que más tarde amplió a excluidos y a los que mencionamos ya en su diversidad. Esta dice así la contraportada. Cada día crece el número de cristianos que militan en el seno de movimientos populares. Debemos comunicar nuestra experiencia de una práctica histórica la liberación y fortalecernos en una misma esperanza. Sabiendo que el presente es de resistencia y de lucha, pero el futuro es nuestro. El futuro es de los pobres y de los explotados que ciertamente poseerán la tierra. Él siempre fue así, bastante optimista, así como Arnoldo Mora, ¿verdad? Bueno, esto refleja aquel Pablo que, aquel Pablo que estaba bajo la mirada de la dictadura y que pronto sufriría el exilio a Francia por las amenazas de Pinochet. Su seudónimo corresponde a dos mártires, si pueden ustedes percibir. Esteban, el de la Biblia, que fue apedreado por los helenistas, ¿no? de acuerdo a hechos de los apóstoles, y Torres, el apellido es del cura colombiano Camilo Torres, ¿verdad?, que cayó en combate. Entonces él se hacía llamar Esteban Torres. Y después ya Pablo Richard. Pablo cambia del exilio de Francia y se exilia en Costa Rica. Y ahí fue un tiempo en que le fortaleció la esperanza. Mucho más. Era el tiempo del triunfo de Nicaragua, en donde muchos cristianos y sacerdotes y monjas, menos la iglesia oficial, por supuesto, se habían involucrado en la lucha contra la dictadura de Somoza. Y esto lo confirmaba lo que había dicho en aquel libro escrito al inicio de los 70 sobre la esperanza. Ahí le confirmaba todo. Ese es el primer Pablo. Un segundo Pablo es el de los 80 y 90 es aquel Pablo cuya patria era toda América Latina, no solo Costa Rica. Ese es el Pablo más conocido por las comunidades de base y el movimiento bíblico. Y también por seminarios y universidades que soltaban abiertos a una nueva manera de leer la Biblia desde la perspectiva popular. El DEI en Costa Rica, su base de acción en ese tiempo, ¿verdad? Con los talleres, dos talleres anuales que se daban. Pero desde ahí escribía y viajaba a todos los países de América Latina para compartir los descubrimientos que hacía de sus relecturas bíblicas. Y este es el Pablo que se dedicó a la formación de agentes pastoral, de pastoral, ¿verdad? Porque su gran preocupación era la formación de agentes de pastoral o de estudiantes, de todo. Fue en este periodo eh, en el cual fue muy productivo tanto a nivel de la producción bíblica escrita y de la práctica pastoral en la formación bíblica. Y claro, a la par, era profesor de la Universidad Nacional y de la hoy Universidad Bíblica Latinoamericana, antes Seminario Bíblico. Ese era el, el Pablo. En la cita que mencioné, que aparece en su libro del Apocalipsis, se refleja muy bien este Pablo, este segundo Pablo. Un Pablo que se dedica, como digo, a la dirección, como él, él lo dice. Eh, y al movimiento bíblico de todos los países porque su agenda de viajes para talleres de Biblia entre, y los cursos, entre ellos el curso intensivo de Biblia, el CIP famoso verdad en el que muchos biblistas participaron era increíble su participación por la formación en los talleres, sean de conferencias episcopales porque también dio muchos cursos en las, la, la comisión de Biblia de las conferencias episcopales o de centros ecuménicos, ¿no? Yo soy testigo de que todos sus libros fueron pensados juntamente con lecturas académicas pasadas por las comunidades y movimientos de base. En ese tiempo, escribió dos de sus grandes obras, además de muchísimos artículos, ¿no? El comentario a Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, a la par, por supuesto, pues, de, de, de sus conferencias artículos eh, y también bueno estoy hablando de los de Biblia pero pues tiene los otros la fuerza espiritual ahorita vamos a ver eso la fuerza espiritual de la iglesia de los pobres ¿verdad? y el que mencionó Alejandro que también fue fundante eh, quiero destacar un aspecto fundamental en Pablo que está presente en sus obras y es su preocupación por una nueva iglesia una nueva manera de ser iglesia que vaya más allá de la cristiandad. Y esto no solamente se manifiesta en su libro específico sobre su concepto de eclesiología, este que acabo de mencionar, La Fuerza Espiritual de la Iglesia de los Pobres, que fue publicada en el 87, sino en la selección de su producción bíblica y el énfasis eclesiológico, porque escribió sobre Mateo, libro eclesiológico, y ahí enfatiza la eclesiología, hechos... Apocalipsis eh, y sus aportes en los artículos de Biblia sobre los orígenes del cristianismo. Por ejemplo, en el comentario a hechos de los apóstoles, eh, imagínense, lo titula, no dice comentario a hechos, el movimiento de Jesús antes de la iglesia, ¿no? Una interpretación liberadora de hechos de los apóstoles. Porque Pablo quiere que los agentes de pastoral o sus estudiantes reconozcan una manera de ser iglesia diferente y para ello echa mano de las raíces bíblicas, ¿verdad? Cómo nace la iglesia. Él dice en Hechos, voy a citar a Pablo nuevamente, dice, el movimiento de Jesús, por lo tanto, antes de institucionalizarse como iglesia, fue un movimiento del espíritu y un movimiento misionero. La experiencia del espíritu y de la misión son, entonces históricamente anteriores a la iglesia. Primero es el espíritu y la misión, luego viene la institucionalización de las iglesias. Así, en hecho, los misioneros itinerantes y las primeras comunidades domésticas como características básicas del movimiento son las realidades complementarias y se necesitan mutuamente. Las comunidades son una realidad decisiva según hechos y él lo muestra en, en en lo muestra en todo el libro, ¿no? Porque con una gran paciencia va citando todos los versículos de todas las veces que aparece la mención eclesia casa. Y aparte de eso todos los eventos fundantes que acontecieron en esa Eclesía eclesia casa, ¿no? Eclesia casa, ¿no? Entonces, concluye esa sección desafiando de la siguiente manera. Hoy día hay que volver a leer hechos para recuperar esa dimensión del espíritu y de la misión anterior a la institucionalización de la iglesia y para recuperar también la primera organización del movimiento de Jesús en pequeñas comunidades y con misioneros itinerantes. Esa fue la experiencia originaria y fundante que hizo posible la evangelización, la inculturación del evangelio, lo importante ahora es, dice, apropiarnos del texto de los hechos entonces todo su comentario de hechos va orientado en esa forma, claro, eh, hechos se presta, ¿no? hechos de los apóstoles se presta, cuando dice apropiarnos del texto, esa era una frase muy apreciada por Pablo muy utilizada, para él que la gente, o sea el pueblo se si apropie del texto, es como arrebatar las interpretaciones tradicionales domesticantes y darles un sentido transformador y liberador eh, por los mismos sujetos. Pero Pablo sabe que para apropiarse del texto hay que entenderlo bien. Las comunidades deben introducirse por sí mismas y trabajar ellas los textos bíblicos, no simplemente recibir contenido ¿no? de los talleres. De ahí que Pablo le diera mucha importancia a la hermenéutica, en sus aportes, tanto escritos como de sus clases, siempre compartía cómo trabajar los textos y cuáles claves eran importantes para engrasar eh, en estos textos. Ese es el segundo Pablo, creo, el más conocido y famoso este, de Puerto América Latina. El tercer Pablo, me parece, es el, es el que viene después del 2000. En este tiempo, el movimiento bíblico sigue adelante, sí, pero ya no con la fuerza ni la pasión de antes. En este tiempo, Pablo se dedica mucho a la investigación. Yo lo recuerdo siempre en su oficina, leyendo, entusiasmado, este, por las nuevas bibliografías sobre origen del cristianismo, arqueología, el movimiento de Jesús, etc. Realmente conversar con él era muy interesante porque hablaba con pasión con mucha pasión de sus nuevos descubrimientos bíblicos, ¿no? Que más tarde él, en diálogo con los talleres del DEI y con este, eh, los grupos eh, más escasos de talleres, eh, compartía, ¿no? Y su gran obra de este periodo la produce en el 2008. Y en ella sigue preocupado, fíjense ustedes, en esta misma obra. Sigue preocupado por orientar a sus lectores hacia una nueva eclesiología. Eh, y es por eso que, le, que, que se dedica muchísimo a analizar las raíces bíblicas, canónicas y extrabíblicas, no, deuterocanónicas, de los primeros siglos del cristianismo. Ya su título de esta obra lo dice todo. Se llama Memoria del Movimiento Histórico de Jesús desde sus orígenes, años 30, hasta la crisis del sacro imperio romano, cristiano, siglos cuarto y quinto, ¿no? Cuando ya se institucionalizó. Eh, con respecto a la orientación de su obra, que es de 398 páginas, o sea, es bastante grande y con mucha información, muy documentada. En esta obra leemos eh, lo siguiente en la contraportada. Dice, el objetivo del libro no ha sido escribir una historia de la iglesia sino un libro de orientación para lectoras y lectores deseosos de tomar distancia crítica de una historia demasiado institucionalizada y dogmática del cristianismo. Nuestro interés, dice, es la memoria del movimiento de Jesús en los últimos 500 años. Y a mí me encanta eso que hable movimiento de Jesús, porque de acuerdo a la periodización que hacen los eruditos, los historiadores, Siempre pone el movimiento de Jesús hasta el año 30, ¿verdad? Y después ya dice el movimiento apostólico, el movimiento postapostólico después, ¿no? Y postapostólico. -post Aquí Pablo es el movimiento de Jesús desde hasta los 500 años. Eso me parece muy interesante porque él quiere darle esa, ese sabor y esa, esa forma de ser, esa manera de ser iglesia que no está, es fría, institucionalizada, sino que sigue siendo movimiento. Sería el movimiento de Jesús y después el movimiento del resucitado. Y en esta época de Pablo, también comenzó a trabajar a Pablo de Tarso. Pablo no había trabajado las cartas paulinas, él prefería siempre los evangelios, los hechos, eh, el apocalipsis, los profetas, o sea, donde más había para, para leerlos del amor más, más, más liberador. Sin embargo, Trabajados ya estos libros, comenzó a releer las cartas paulinas, especialmente romanos. Y algo muy interesante es que los jueves, él me contó, eh, se reunía con Franz Hinkelamer en la casa de él para conversar con, sobre su tocayo, ¿verdad? Pablo de Tarso, y los temas sobre la gracia y la ley, ¿no? La ley, pues, tema importantísimo trabajado por Franz. Yo ya estaba viviendo en Colombia cuando esto ocurría, ¿verdad? Y una vez sí fui, lo acompañé, fuimos los dos a la casa de Franz, una vez que estuve de visita por Costa Rica. Y me pareció tan bonito que ellos estuvieran dialogando sobre Pablo. Eh, fue una experiencia muy buena. Admiré a Pablo de cómo seguía avanzando en las lecturas bíblicas, donde dejaría sus huellas, ¿verdad? A sus lectores y lectoras. El mes, recuerdo que en ese tiempo me escribió una carta muy bonita yo creo que tal vez no había leído mi libro Contra toda condena, que hablo de Pablo, la justificación por la fe y todo me escribió una carta muy bonita yo tratando de buscarla, para compartirla no la encontré, pero en él decía que qué bueno mi libro ¿no? 30 años después que qué bueno mi libro, que, que mira que, que le gustó mucho leerlo etcétera, etcétera, ¿no? es porque él estaba concentrado en los evangelios hechos apocalipsis y eso, ¿no? Este, y el quinto Pablo, ese era el cuarto, ¿verdad? O, o, o me equivoqué. El tercero, bueno, hay cuatro, Pablo. Ese no lo conocí yo porque yo ya tengo 12 años de vivir acá. Es el Pablo que nos compartió Yadira. Es el mismo Pablo, ¿verdad? De antes, pero ya, como dice ella, en estos últimos diez años, 12 años. ¿Verdad? Yo poco ya lo vi, me contaba algo, me llamaba mucho la atención, me contaba lo, lo bien que se sentía y trabajaba ahí en el hogar de la esperanza. Ese es el, el, el último Pablo y que me parece tan un regalo de Dios que haya encontrado eco, ¿verdad? Y haya sido de tanta luz para la, el hogar de la esperanza. Bueno, mucho hay que decir de este biblista amigo cuyo legado es valiosísimo. Pues yo espero conversar con Pablo pronto, ahora el primero y el 2 de noviembre, ¿sabes? yo soy mexicana, yo sigo la tradición mexicana en la fiesta del Día de los Muertos, así que voy a poner una de sus fotos, conversar con él sobre Biblia, y bueno, chocaremos las copas tal vez con un vinito chileno, ¿verdad? Y hablaremos, pues será que de Pablo, no sé de qué hablaremos, bueno. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Por escucharme y por darme la oportunidad de hacer este repaso de las huellas de Pablo, este, de su aporte bíblico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Elsa. Y, y qué lindo que cada uno aquí se posiciona con su forma de ser, ¿verdad? Y Elsa también nos ayuda siempre tanto en eso de, de ordenar, ¿verdad? Las ideas, pero es un orden así muy mezclado también con, con un orden eh, racional de tiempo, de historia y un orden así muy cargado también por la vivencia, por las, por las emociones por la por, por las experiencias. Elsa, muchas gracias y, y queríamos, agradecemos mucho que hayas aceptado porque sabemos también el cariño grande que Pablo tenía por ti y cómo ustedes dos son tan fundamentales en la historia del movimiento bíblico latinoamericano y también en la historia del DEI con, con el trabajo bíblico. Bueno, queridas y queridos, vamos llegando al final, pero tenemos la, la alegría de, de tener aquí a Gabriela, a las dos Gabrielas, a la mamá y la hija, y la Gabriela, hija, eh, quiere compartir también con nosotros unas palabras. Bueno, muchas gracias. Un gran saludo a Elsa, a Yadira, a Silvia, a Arnoldo. Yo creo que no los veo, bueno, a Yadira sí, pero hace muchísimo tiempo. Yo soy la cumiche de cinco hijos de mi papá. Eh, así que voy a hablar un poco de, de, de la experiencia como hija y eh, quiero agradecerles, agradecerles por tan lindas palabras que han dedicado en los diferentes homenajes que, que se han hecho, pero en el que he podido estar hoy presente es, es este y es muy bonito. Es muy bonito cuando escuchas tan lindas eh, palabras, eh, es difícil no emocionarse. Eh, Crecí en el DEI, yo creo que nací casi que en el DEI, <ríe> en los pasillos, con los hijos e hijas de algunos de ustedes, corriendo. Eh, también después, los nietos de él, así como todos sus hijos, es, es, es, vivimos lo que era el DEI, era una gran ilusión, era una gran fiesta. Eh, tener las fiestas de Navidad, tener las cenas y las fiestas de final de los talleres, corriendo también con los hijos e hijas de Franz Kunkelammer. Eh, así que tuve la oportunidad de que mis papás me criaron en ese, en ese ambiente. Así que yo quiero agradecer por todo el, el, la, el homenaje y el trabajo también que, que el DEI ha hecho. Y por supuesto que, que tengo conocimiento desde muy de cerca lo que mi papá aportó, como muchos de ustedes lo hicieron en el DEI. Para ser eh, hijo e hija de mi papá, ahora que siempre fue un peso bastante grande, tengo papás algunos de ustedes también les pasan eh, como padres eh, y sus hijos seguramente se los han dicho el eh, tener una figura como mi mamá y como mi papá es tener un peso importante eh, más si te dedicas también a, a temas parecidos eh, en el caso de mi mamá todo el tema de, de migraciones y refugio eh, y en el caso de mi papá imposible que no esté relacionado su trabajo y amor por América Latina en el trabajo también con los migrantes eh, así que me dediqué, y es lo que hago en estos momentos en mi vida. Eh, pero cuando eh, mi papá muere, por supuesto que se me vuelve otra vez a, a recordar muchísimo el, el, la gran persona que fue, el gran peso también eh, profesional que fue, y las grandes huellas que dejó y deja para toda América Latina, pero creo que para muchos países de, lo, de otros continentes, en su trabajo eh, que, eh, que realizó por tantos, por tantos años y esa lucha de llevar la iglesia, una iglesia hacia los pobres, una iglesia hacia las comunidades de base y construir la iglesia realmente a la palabra, la, eh, la espiritualidad, desde esa visión, por supuesto, que él tenía eh, en todo su trabajo. Eh, como hija es un orgullo maravilloso. Mi papá... Su proceso fue muy duro porque era como ver un gigante a nivel intelectual apagándose poco a poco. Eh, era muy fuerte para él, él se dio cuenta de, de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, nunca dejó de tener esa esperanza, esa sonrisa. En febrero hizo su último escrito en Amerindia, eh, la cual ya no lo pudo escribir él, lo trataba de, de, de dictar. A, a, los, a los muchachos que lo apoyaron y le cuidaron y que ayudaron a la familia. Eh, así que decir que en febrero, sin poder ya él casi hablar, escribe su último artículo que es sobre la, las carta, la carta del Papa Francisco en relación al medio ambiente. Eh, era realmente impresionante todavía cómo se sentaba en su computadora eh, ya antes de ingresarlo al centro que estuvo eh, en la quinta con Roger y todos sus cuidados. Eh, era realmente impresionante verlo con esa energía, de siempre estar con su computador y sus escritos. Así que nunca dejó de producir ya hasta los últimos casi cinco meses. Eh, era triste, pero era también admirable el, el, el ver esa siempre actividad y siempre ser positivo de seguir eh, produciendo también en las últimas reuniones con Franz hinkelamer los jueves, como bien lo, lo dice Elsa, también lo dejó de hacer muy, muy, hace muy poco. Así que fue, fue muy fuerte ver ese deterioro, pero además fue, eh, creo que él nos preparó y nos preparó a todos eh, la manera de la cual eh, nos pudimos despedir de él. Él estaba en un centro y tuvimos la gran oportunidad de podernos despedir dos días antes eh, con todos sus hijos, eh, con su esposa, con mi mamá, juntos, toda una noche, eso fue una bendición, y él nos sintió, y todo lo hizo perfecto, como mencionó Yadira, eh, la ceremonia eh, de la Iglesia Católica, que no estaba pensada, eh, pero no nos libramos, pero aún así fue sumamente importante, y él era, era bastante eh, significativo y lleno de símbolos, el que estuviera, por supuesto, el obispo y delante también estuviera eh, sus colegas eh, curas, así como su esposa, sus hijos y sus nietos. no era, era como para sacar un video y hacer todo un análisis, pero yo sé que él arriba estaba, estaba todo, lo estaba programando. Y por supuesto la, la gran ceremonia que se hizo en la, en la Casa de la Esperanza. Yo quisiera eh, leer unas palabras antes de decir un poco lo de Elsa, yo no soy mexicana, pero bueno, tuve la oportunidad de tener mi, las cenizas de mi papá eh, una semana aquí en la casa. Eh, por supuesto que con mi mamá también, pero las, las guardamos aquí en mi casa, yo vivo con mi hija y exactamente me sentía como mexicana y creo que voy a, a hacerme mexicana por esa tradición. Sin pensarlo, se hizo un altar lleno de flores eh, por una semana, lleno de fotos que sacamos, lleno de velas. Eh, hablé con él todas las noches, le puse toda la música que le gustaba por una semana, me tomé el vino con él que le fascinaba por una semana Aquí le tengo, ahora quedó un medio altarcito, eh, pero sí, me hizo mucha gracia lo que decía Elsa porque me sentí exactamente como los mexicanos y creo que es una tradición que con mi papá la voy a seguir haciendo eh, bastante. Voy a leer unas, unas, un pequeño texto para terminar que escribí el día que sus cenizas fueron tiradas al mar, eh, que para mí es más importante por, por la emoción, eh, prefiero, prefiero leer, voy a leer lo que escribí ese día. Hoy el martes recibió con una, con una mañana hermosa, ha sido una mañana hermosa esa mañana, te hemos despedido con símbolos muy significativos que te representaban en tu vida. El pan con el que ofrecías en la comunión a los más necesitados, tu cruz que tiene pintada mujeres porque luchaste por nunca más una iglesia sin mujeres. Una ceremonia religiosa llena de amor por parte de tus grandes amigos de luchas, y trabajo en el mundo de la teología de la liberación y en presencia de personas que ayudaste y diste luz en un lugar que amabas y dedicabas muchos de tus días a servir, el hogar de la esperanza. Una organización que trabaja con personas en condición de calle con VIH y que ayudaste y dedicaste tu tiempo a escucharlas y que conocieran el evangelio para que sintieran el amor de Dios. En La Carpa, un espacio donde, donde daban desayuno los domingos a personas de la calle. En muchos países te han dedicado publicaciones y palabras hermosas que han reconocido tu gran trabajo en América Latina, entre comillas, el Pablito de Nuestra América. Pero sobre todo han destacado tu única y bella personalidad, que donde llegabas a todas las personas les transmitías esa paz y dulzura con tu sonrisa. Por supuesto que sabía tu perfil, papá, profesional, pero como bien te describieron, Pablo se empeñaba a ser hormiga, aunque se sabía que era un elefante. Amor y esperanza, dos palabras que te definen y que predicabas en la enseñanza del poder espiritual de la palabra de Dios. Gracias, papá, por tanto, gracias por tener la maravillosa experiencia de haberte conocido y que cada vez que mira el cielo me sentiré orgullosa de que estés observando. Te amo por siempre. Así que bueno, muchas gracias. Ya no puedo seguir hablando más <risa> porque me emocioné. Demasiado hermoso, Gaby. Demasiado no, muchísimas hermoso. Muchísimas gracias como lo, han, como lo han descrito. Así es, me encantó también como Elsa eh, ese resumen y, esa, y cómo sintiza el, realmente su trabajo. Así que muchísimas gracias por el espacio. Nada más. y los, Les mando un gran abrazo y los quiero mucho. <risa> Ay, Gabriela muchas gracias y de verdad querida muchísimas gracias y yo creo que tú esas cosas tan importantes y bueno aquí comentar algo sería como que sacar la belleza de todo lo que eres y lo que has dicho. Y solo decir que en esta misa también, en la iglesia católica, yo sentía lo mismo, yo decía, eso tenía que estar siendo filmado, eso tenía que estar siendo, bueno, hay unos pedacitos ahí, porque era, pedacitos. Sí, era, era la mezcla que era Pablo, con, y ahí eran los grandes contrastes, pero los contrastes que realmente representaban lo que era su pensamiento y su vida. Era una persona totalmente, hoy diríamos, desobediente, ¿verdad? En ese sentido, que no se dejaba eh, regir por las reglas, por las normas, ¿verdad? Y, era, y ahí vimos exactamente ese, ese, la manifestación de, de ese Pablo, ¿verdad? Eh, fue como él fue toda la vida, ¿no? Entonces, Así muchas es. gracias, querida. El DEI siempre va a seguir siendo también un espacio, ¿verdad? Y ahí, bueno, solo decirle que estamos trabajando en el DEI ahora con personas eh, solicitantes de refugio y personas migrantes y también, con, y también con defensores de derechos humanos. Y siempre que mencionamos eso, decimos, porque ya el espacio, en ese tiempo que no podemos hacer los encuentros presenciales, ¿verdad? Entonces, el, las puertas no se cierran. Y cuando tomamos esa decisión, teníamos muy presente esta vocación original del DEI, que es ese compromiso. ¿Y cómo surgió el DEI? Que fue con personas, como decía también don Arnoldo, con que hoy diríamos refugiados, con exiliados, ¿verdad? Entonces, ahí está también nuestro compromiso. Eh, bueno, para la Gabi, ma, mamá, tenemos ahí pendiente un momento de encontrarnos, de conversar, y, y, y reciban realmente nuestro agradecimiento. Eh, como tú decías, nosotros también que somos personas, que, y tú ahora también como mamá, sabemos lo cuánto las familias participan de esta misión, ¿verdad? Que a veces también las hijas y los hijos son muy sacrificados y, y como muy... Eh, de alguna forma participo. Entonces yo creo que la historia del DEI tiene mucho que ver con la historia de la, de la familia de ustedes. Y aprovecho okay. este momento para, para agradecer, mi sincero agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mira, teníamos previsto <tose> leer algunos mensajes. Leer eh, Le <tose> algunos mensajes que enviaron ¿verdad? por Facebook pero yo siento que el momento de ese cierre, con las palabras de Gabi, eh, eso, con eso cerramos. Yo creo que las, los mensajes están ahí, ¿verdad? Eh, muchas personas han estado enviando mensajes, y son muchos los mensajes. Entonces, eh, mensajes de agradecimiento, ¿verdad? De diferentes partes. Eh, bueno, pues quizá menciono algunos nombres, ¿verdad? Esther Pérez, Ricardo Rossi, María Jiménez, que ha pasado por el DEI, que sus hijos también han, han pasado por los talleres del DEI. Janet May y Roy May, que también han, pasado, eh, han estado en la Junta Directiva, han compartido de la vida con Pablo, Beatriz Salazar. Bueno, yo creo que ahí hay otros mensajes también. Entonces, eh, ¿se si les parece? Eh, no vamos a leer los mensajes, pero lo terminamos por aquí. Eh, decirles que, bueno, eh, Gabi preguntaba si, si ese texto, lo que escribió Elsa, y también queremos ver si lo que expusieron las otras personas, si podríamos hacer una bueno, hacer una publicacióncita, ¿verdad? Como que de ir recogiendo esas, esas memorias. Sabemos que eso a veces toma su tiempo, no es muy fácil, pero por lo menos aquí eh, te hacemos llegar la, lo que las, los compañeros nos envían. No sé si alguien más que está aquí en el Zoom quiere aprovechar para decir algo o de las personas que hicieron su, su exposición. No, si puedo, nada más. Sí, muy bien Agradecer haber poder estado cerca de un evento muy relevante, muy significativo para mí. Yo no estaba en Costa Rica hace un mes. Estaba acampando en, en Holanda y recibí de repente el día de Ecuador la noticia de Pablo. Dejamos a través de Arnoldo constar eh, de que no estábamos me hizo muy bien saber que podía, por lo menos estar en este momento, no voy a dedicarme a exponer sobre, sobre Pablo, para mí el ley que fundante me, me cambió completamente y Pablo ha sido ahí parte importante, pero sobre todo que he podido de alguna manera también en este momento despedirme de él y compartir con ustedes. Realmente no tengo nada importante que agregar. La síntesis de estas cuatro entradas y el cierre de la realmente me dejan con el corazón. Me llaman muy lleno y muy agradecido haber podido estar aquí. Entonces, eso, eso quería limitarme y realmente gracias por encontrarnos aquí también. Y Qué bueno que lo hayan podido organizar. Compañeras, le, le decía yo a Gaby, eh, a Gaby hija, que llamo a Franz Ginklámer ese día por la mañana, esperando que él me pudiera decir alguna cosa, y me toca a mí darle la noticia a Franz Ginklámer. Y yo dije... ¿Qué jugadas me hace Pablito? ¿Por qué me ha hecho tantas últimamente y me pone esta tan difícil? Encomendarme a Dios y darle la noticia a Franz fue realmente duro. Los dos nos quedamos en silencio y Franz me dice, eh, mi compañero de camino, mi compañero de camino, de verdad me quedé sin palabras en ese momento. No había nada más que decir, pero se los quería contar también. Este Pablito me hizo pillerías hacia los finales. Muchas gracias, Yaira. Es interesante que con, en, ese y otros de, en ese y otros detalles fuimos pues, viendo cómo las cosas fueron sucediendo de alguna forma, como él quería que fuera, ¿verdad? Yo creo sí. que en eso que estás eh, diciendo y también, Yadira, eh, todo estuvo lleno de, de símbolos desde el inicio de, de su proceso de partida, que fue un proceso de partida de meses, eh, no más ni menos lo que, te, lo que él necesitaba y, exacto, estuvo lleno de símbolos, mi mamá la llenó de símbolos, a sus hijos los llenó de símbolos, el, el, también yo desde poder tenerlo en mi casa fue un símbolo, si pensarlo eh, él, él fue dedicando y escogiendo también ya desde, desde allá arriba también cómo quería y, y cómo ha sido todo este proceso de partida Gavis, las gabis me llama la iglesia católica a una mujer con este pensamiento que tengo para preguntarme lo de la misa de Pablo una mujer, vea, ahí estaba total y absolutamente reflejado y yo le digo a la jerarquía, bueno, eso no lo sé, pero hasta eso fue simpático, ¿no es cierto, gabis Sí, que nos tuvimos que, hay un par de cosas, este, coordinarnos, ¿verdad? Así eh, fue. cosas, inclusive ahora risibles, del final, ¿cómo lo hizo, Pablito? Sí. ¿Verdad? Inclusive risibles. Así fue, yo creo que eh, casi que faltó, bueno, sí, o sea, el, el, fue realmente muy significativo la ceremonia y todas las ceremonias, también la ceremonia del hogar de la esperanza, un poco lo detallado en mi mensaje, todos esos símbolos eh, que se dieron eh, pensados, pero como que salieron improvisados y era sentir a mi papá en, en, su, en su despedida, porque creo que han habido muchas despedidas eh, de este mundo, porque como dice Elsa, eh, nos vamos a ver pronto todos en algún momento y ha sido muy bonito y espero poder ser presente de algunas eh, actividades que en algún momento se hagan o, o también compartir algunas experiencias, conocer algunas experiencias desde el trabajo de mi papá. Obviamente tengo 40 años. Eh, eh, mi papá tiene muchísimos años y era muy niña también. Lo acompañaba a la Universidad Nacional a, a recibir las clases desde muy pequeña. Eh, pero bueno, eh, ha sido muy, muy bonita la actividad. Les, les quiero agradecer por, por este espacio y que ya hace un mes nos dejó de este mundo y creo que el poder recordarlo eh, en estos espacios eh, lo llena uno de mucha emoción y de mucha ilusión. Ayuda también al proceso también de que uno vive en, en relación al duelo. Bueno, muchas gracias. Nos quedamos despedidas y despedidos con la palabra de, de Gabriela, que yo creo que aquí es la que nos puede despedir en este momento. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a todos y todas por la, por la participación. Un beso en el corazón, ¿verdad? Y que bueno, sigamos hasta adelante. Bueno a todos, amigos y amigas. Chao, Elsa. Muchas Un gracias. gusto, gracias. Hasta luego. Lindo verlos a todos de nuevo. Bye.